La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras, se refirió al avance de las obras de la concesión vial Ruta del Cacao, como quiera que la entidad que preside como la Cámara de Comercio de Bucaramanga adelanta la veeduría a estos trabajos. En un 96% se tiene de avance en esta obra que en buena parte de su trayecto es en doble calzada. Dos cosas importantes, uno es que eh, hemos seguido realizando juiciosos la labor de debe veeduría a lo que es este proyecto de concesión vial Ruta del Cacao y pues eh, las novedades es que prácticamente es una, eh, según los datos, en, los últimos datos entregados por el concesionario, es una vía que está para entregar oficialmente a revisión de la interventoría y de la ANI eh, un tramo en eh, próximo mes de junio, finales del mes de junio y el otro tramo eh, al final del mes de julio de este año. Entonces, pues, todo parece indicar que eh, vamos a tener una vía en uso 100% eh, de la comunidad hacia febrero-marzo del año 2000, 2024. Se dijo igualmente que los nuevos peajes en esta ruta, como La Angula, La Paz y Rancho Camacho, no van hasta que el nuevo gobierno nacional, a través de Invías, decida sobre el particular. Todavía no se ha autorizado el cobro, eso está, el cobro de la vía nueva, de la vía no. alterna, eh, el, eso no se ha autorizado por ahora hasta el momento, pues eh, están suspendidos esos cobros y está suspendida la construcción de nuevos de los nuevos peajes, pues las infraestructuras físicas sí. para los peajes hasta tanto la ANI no debía libre a eso, pues parece ser que están en, eh, en, en negociaciones en, en conversaciones con el concesionario para llegar a un acuerdo porque pues a, el tema de los peajes ha suscitado siempre mucha eh, inconformidad y mucho malestar en las comunidades, incluso han habido sectores donde la comunidad no ha permitido la construcción de los de los peajes, entonces exactamente, entonces eso está en en, en revisión también por parte del Gobierno Nacional. Finalmente trascendió que la Gran Vía Yuma, que hará parte de la Ruta del Cacao, ya adjudicó el tramo 1 de la obra entre el intercambiador vial de la Virgen y el del Llanito.